Reciban un cordial saludo, mi nombre es Julia Landeo y en esta oportunidad vengo a presentarles la Plataforma LEAD, que les permitirá el acceso a base de datos y plataformas suscritas al CIEF. En esta presentación conoceremos la Biblioteca Virtual LEAD y nuestros canales de atención. La Biblioteca Virtual del SUIEF es el servicio del SUIEF en donde podrás encontrar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 Construcción, negocio, ciencias de la computación, educación, medicina en salud, ciencias sociales, derecho, psicología, ciencias y tecnología, artes, entre otras. ¿Cómo poder acceder al LID? Paso número uno. Puedes ingresar desde la sección disponible en el aula virtual o desde el siguiente enlace directo. Luego podrás navegar y buscar en el menú de base de datos ordenadas por nombres, temas o editorial. ¿Cómo realizar búsquedas en LIR? En el buscador general, coloca el tema que deseas investigar en la caja de búsquedas, ubicadas en la parte superior derecha. Luego, puedes filtrar por idioma, tipo y antigüedad del documento. También puedes seleccionar varias bases de datos en las que deseas buscar y compartir estos resultados vía correo, imprimir o exportar a un gestor de referencia. Finalmente, haz clic en el título o en el icono del documento de tu interés para acceder a consultarlo. Al hacer clic en el icono del documento, esta opción te dirigirá a la vista final del documento en la base de datos que se ubica son nuestros canales de atención? Puedes comunicarte con nosotros vía correo o videollamada. El correo es biblioteca virtual arroba punto US, o también por videollamada solicita la atención mediante videollamada indicando tu consulta vía correo y nosotros te enviaremos un enlace para la reunión.